Por las calles de Granada, por el paseo de Sabija, por la alcaicería única, Y he caminado muy lento, impregnando a cada paso el olor del albaicín. Cuando el sol llega al ocaso, por la cuesta de los chinos, los chinos ya no se encuentran se han convertido en paseos, abandonaron la cuesta en la mimbre me he sentado para hablar con un amigo de esos que si sí se quedaron de nada hemos hablado una o dos veces al año Lo hago siempre cuando puedo, me está llamando Granada, mi ciudad está encantada. Por la cuesta de los chinos, los chinos ya no se encuentran, se han convertido en paseo, abandonaron la cuesta. Y he caminado muy lento, impregnando acá.